Saludos, Israel Rael Banger, en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para instalar eh, de forma correcta el Nitro Programa para editar PDF. Entonces vamos a dar clic en el link que les dejaron en la descripción de, de este tutorial. Entonces para hacerlo, me gusta mostrar todo porque hay personas que no tienen el conocimiento para encontrar el enlace. Entonces cuando den clic en el video, se les va a abrir, cuando estén en el video, que es este que estoy grabando, entonces se vienen a la descripción del tutorial, dan clic en mostrar más, y aquí dice link de archivo. Dan clic allí. Esperan a que cargue. Eh, aquí vamos a esperar 5 segundos de publicidad. Damos clic en saltar publicidad. Luego eh, de ello va a aparecer el, el, el enlace para que, que les va a llevar a, al. El archivo, entonces, cuando dan clic ahí en descargar, aquí se les va a descargar un archivo. Como este le va a salir así, se eh, lo va a detectar como un virus, pero no es virus. Entonces, ustedes le van a dar clic en conservar. Una vez lo conserve, se van a descargar o simplemente dan clic aquí en el archivo y dan clic en abrir. entonces ya lo podemos cerrar y aquí ya nos va a mandar directamente al archivo que necesitamos descargar para instalar el producto así de sencillo es y saltar publicidad y como pueden ver aquí ya está el archivo rar para descargar clic en descargar comenzará la descarga eh, si no comienza la descarga dan clic aquí en descargar de todos modos y ahí comenzará la descarga yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo en descarga cerramos aquí entonces ahora si sí nos vamos a descargas aquí en descarga está el archivo este lo voy a pasar al escritorio Vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Ya lo puedo borrar. Y vamos a abrir esta carpeta. Y estas son las instrucciones, pero esto lo vamos a usar ahora en un rato. Entonces vamos a dar clic derecho sobre el, el archivo que termina en .exe. Vamos a dar clic en, en ejecutar como administrador. Luego vamos a dar clic en sí. Ah, ustedes se preguntarán que por qué aquí vamos a palomear en aceptar los términos y condicionamos clic en instalar lo que yo les quería explicar era que ustedes se preguntarán por qué tienen que descargar este archivo este que dice el link que cuando dan clic eh, cuando dan doble clic y clic en abrir los manda directamente acá para buscar el archivo esto lo hago eh, lo puse así por debido a que a veces ustedes necesitan simplemente el archivo y no quieren verse el video, necesitan el archivo apenas. Entonces ahí les queda ese, ese, ese, ese archivo directo, un acceso directo a la, a la, al archivo. Y entonces de ese modo ustedes eh, no tienen que estar buscando el video, sino que simplemente dan clic ahí ya saben que se les va a llevar directamente al archivo. Entonces de ese modo no es necesario que estén viendo el video, sino que simplemente dan clic allí y lo manda directamente al archivo. Pero una vez hecho ello, entonces vamos a clic en finalizar aquí. y ahora aquí nos va a pedir que activemos el producto, entonces vamos a dar clic aquí en activar, pero antes de ello vamos a abrir esta carpeta, vamos a dar clic en instrucciones, esta carpeta la podemos cerrar ya, instrucciones la vamos a poner aquí, vamos a dar clic en activar ahora, damos clic, vamos a poner esto aquí arriba, así, listo aquí, entonces aquí nombre, vamos a copiar aquí, copiamos y pegamos aquí donde dice nombre, Vamos otra vez allá, apellidos, vamos a copiar esta opción, vamos a pegar aquí donde dice apellidos y así sucesivamente, copiamos, pegamos aquí, pegamos y damos clic en ok, vamos a cerrar esto y aquí dice número de serie aceptado, les tiene que salir, así damos clic en aceptar. Podemos cerrar aquí, eso ya está listo, lo voy a eliminar, entonces ya podemos ejecutar el programa y ya no nos va a pedir número de serie ni activación nada de eso, entonces lo vamos a, vamos a palomear aquí para que no nos pregunte eso, cerramos aquí y aquí ya podemos editar cualquier archivo PDF sin ningún inconveniente. Eh, cargamos el pdf aquí y editamos eso eso ya lo se lo ya les he enseñado cómo editar cualquier pdf en otro tutorial este solo era como instalar el producto y ya está listo entonces para edición de pdf eh, sigan eh, les voy a dejar en la descripción de este tutorial cómo editar un pdf para que sepan cómo se edita Por eso es todo por hoy solo era la instalación del producto y no olviden de comentar y suscribirse al canal que les dejo a la, a la descripción del tutorial chao